El aire, no, no... Ah, Santi, pues, aguantame un segundito. Un minuto? Sí, sí, por favor. Sí, no no no, no, no eh, te va? ¿Qué haces eh. Sí, mira lo que estoy sí, una colecta, para mí, primero, sí, sí. Lo que pasa es que tendríamos que discutirlo del 5% y puedo sí. decir el... no sí. oh, Santi. Claro. No, no, yo tengo una, sí, yo tengo una familia, Santi, también, sí. Cuánto es No, y bueno, espero charlamos Lo que pasa es que yo no soy independiente igual, ¿vale? pero de todas maneras, lo... lo... Bien. ¿Cuánto? Uy, digo que Uy, perdón, perdón. No, Bueno, Santi, Santi, te dejo, estoy con Abel, distrito, distrito acá de Venado. ¿Qué, Santi? Maratea. Eh. Maratea. Sí, ah, el años. chico este. Sí, ah, sí. mire. Sí, ¿Qué, qué? Hemos, estamos con, hemos conseguido, Abel, bueno, sí. también a la audiencia. Perdón, perdón la despolicidad. Pues, no, no, no, está, está bien. Está, bien. Yo, tonina, yo pensé que era como estamos ya en plena carrera electoral, sí. digo, bueno, bueno. Sí, que es, ¿Qué, qué, ¿Qué dice el para Venado? Estamos, estamos discutiendo ah. ese 5% porque es, es mucho el 5%, depende del monto. ¿vale? No ah, digo ninguna lógico, figura. por supuesto. Hablando... Mire, él mismo ¿no? tiene sí, un, entonces, una cifra importante. Como, sí, con algunos economistas y podría, a mí me vendría muy bien. Así que estamos discutiendo. Pero, así. discúlpeme, no quiero, por supuesto... No, esto es una, es, no, no, no, esto, a ver, esto es una colecta que estamos haciendo para menos ¿Vos necesitas algo? ¿Eh? ¿Necesitas algo urgente? Sí, necesitaría un par de cosas, pero no, no quiero, ¿no es cierto? meterme eh, Las sí, cosas personales, pero, no... Pero con, no, no, viste que arrancó con cuestiones muy, muy puntuales, pero ahora sí, Luis, super independiente, estamos viendo algunas institutos... Mire, le tengo que cambiar los patines a la bicicleta y usted no sabe lo que... lo, sí, que, lo no, problema, que, no problema, lo problema, que, Patines, patines de bicicleta... Pa Sí, por, por favor. El porque, eh, eh, sí, pero no cuatro, eh, son dos para adelante y dos para, para atrás. ¿no? El que hace así. El que hace así, sí, sí, sí. Y están caras, están caras porque vienen, no sé, de, me dijeron que vienen de, de Beijing, una cosa así. Ah, bien. Claro. Escúchame una cosa, a ver, si tenés alguna otra cuestión, por ahí que querés, o, o zapatos, vos decís, bueno, bueno conocido sí. tuyo, porque... que la colecta... Él hace millones, yo es lo que anoté. Acá son todas cosas que vas a ver. Pero, a discúlpeme, usted, pero como no es para una entidad de... No, una... en este caso es para yo... las distintas necesidades que tiene Venado. Ah, ah, ah, y ah, estoy ah cosas específicamente buenas. para Venado Exacto. Tuerto. Vamos ah. a ponerlo primero acá, los patines de tu bicicleta, Velo. Ah, bien. Patines, de David Jinson. De Jinson. Son, son, son... No hay nacionales de eso para que se Estuve preguntando y me dijeron que sí, no. No, no, lo lo le... pasa, no les entrega. Si no es goma a goma, no No, no, los no, no. Son como no. Se ponen duros no, sí, cierto? Sí, sí, y, y, y bueno. Sí, no, no, la marca no, voy a llamarlo a mi amigo. La marca no, porque es china, vio no, no, no. Lo voy a llamar a Tadía No, a Bruno, al <risa> letero, ¿no? Para que Sí, para sí, la, sí. Bueno, claro, está y bien. La colega, entre las cosas que fuimos recopilando, a ver, una a cosa, ver. vamos a pedir un par de guantes de arquero para Julio Iman. Un par de guantes. Parece que hay una. Eres independiente, ¿eh? Eres independiente, claro. a tener amigos sí. en toda la parte. Sí, Santoro, sí. sí Es medio porque amigo de Santoro Sí, me decían los muchachos y del sábado a la tarde Que están medio reboteo últimamente Con <risa> el fútbol <fudo>, me refiero <risa> Ah, bueno Por favor Está bien, está bien Bueno, otra cosa También queremos hacer un monolito, un monolito para Pincén Monolito qué? para el cacique Exactamente, porque hasta ahora qué homenaje tiene Una fábrica ¿El tiene. Sí, pero no, es, no, no es un homenaje es, es, pues Con es todo Pincen, respeto Sí, es más, pero... Es más reconocida la fábrica de acoplado que Pincen. ¿Qué Pincen. No, no tiene no, Cayetano Silva, lo tiene el Venadito. No, Pincel no Cacero, es justo. Sí. tiene San Martín y no lo tiene Pincel. Así que eso es otra de las cosas que estamos Creo muchísimo. que hay, una, hay, una, cierto, hay un movimiento todavía medio de, de, de, de nombrarlo botón al Venadito. Eh, sí, sí. Porque es que el, el, el Venadito ha sido... Está, no me gusta decir botón, pero mm. ha sido... Muy bien, lleva y trae un corro vaidile. Sí, en aquel momento el, sí. el dueño de estas tierras, mm. con todo el respeto por los historia, el dueño mm. de estas tierras eh, era como que tiraba para el lado del fuerte. Sí, el, sí, no iba pero, mucho para el indio. No, no, no. Y decía, no, no, no. ojo que vienen, ya vienen los indios, y los indios venían y se las ponían sí, de sí, adelante porque, claro, el venadito. Estaban avisados, estaban o sea, avisados. El, el ojo, hasta mm. podemos decir, la sacó barata. Sí, o sea que tenía un solo ojo, pero siempre para el lado del fuerte. Sí, el derecho tiene. Claro, ve con el derecho. Ve con el derecho, sí. El ojo que no ve, el ojo que ve. El ojo que no ve. Bueno, un día vamos a darle eso más. Es un tema, un temón. Sí, bueno, también le pedimos a dos para volver a abrir el otro Riviera. Porque usted también se pregunta a la vez, como nos juntamos otros... ¿Usted no hace cuenta dónde está toda esa gente? Eh? No, es cierto, ¿eh? O había gente de todo tipo, tercera edad, hasta de cuarta edad había Cuarta edad había, ¿no? había tranquilamente. Y esa gente que estaba instalada todos los días en la riviera en, en la vereda, en la mesa... esta es esa gente, ¿está bien? O sea, mucha gente más sabe, pero gente que, no sé, porque no anda... Y ha, ha debido migrar, ¿cierto? Como, sí, tú yo como... Pues, lo veo en Henry Cook, en Sinatra, que son los bares que han quedado... Ah, Venado, gente está dejando, está dejando gente afuera, Venado. ¿Usted ve que, no sé si lo notó, el centro está tristón, ¿eh? Sí, sí, sí, feo, no eh, está feísimo. Puede tener que ver con el, con el la centralización? La calle Belgrano, la calle, Vergano, la calle, sí, Belgrano, la calle sí, Belgrano. Sí, la calle Belgrano. No, está, está, está horrible, la está calle triste. Belgrano. triste? sí. La tardecita de verano, siete de la tarde, dos personas por padre. Vale. ¿Recuerda que antes volvía la tardecita? Ah, bueno. La plaza, bueno, algo pasó también, me olvidé que los bares se fueron del centro. Usted sí, tiene es verdad. San Martín y algún interés, del bares... Calle Ebran, vio. Está más linda, <coughs> perdón, está más linda San Martín que ¿no? Sí, sí, sí, ¿Eh? mucho Obvio. mucho más linda. Bueno, o sea que los guantes para Julio, para Julio. Los patines, su patina, su patina, sí, sí. No los está más. bien. Eh... el monolito para pincel, eso es lo más cariño, no es barato de... el bronce. Me imagino que no. Pero me preguntó Santi? ¿sí ¿cuánto vale el bronce? ¿Te ojo que no que la larga sí, Belé, eh. No, no, no. no, no. no, no, no Tiene no, su... qué va a hacer? Va va cuánto vale el bronce? Porque el tipo está en todos los detalles. ¿eh? Sí, sí, no sí. punto, te doy la plática. Y Pero uno. él, el fideicomiso, toda la milonga esa, no, no ¿cómo, ¿cómo es? Eh, no, no. No, no, no hablamos. Ah, eso no hablamos. No, está bien. Está bien. Hablamos, no, ¿Algún otro pedido especial sí. para la ciudad? No, a ver no, dos pelucas. ¿Dos pelucas? de paso le mando saludos a mi amigo Miguel Bernal. Dos pelucas para mi Miguel Gustavo. Me dijo Santi, si no se pueden hablar con uno y compartirla. Le digo, no. Somos dos salidores. Sobre, claro, si, si, si, sí, se coinciden sí, en la salida el, es y un y problema. El sombrerito más o menos o acomoda sea, un poco el tema. Sí, pero... sí, sí, sí. Bueno, una bicicleta nueva para ver Benzi, porque ya... Sí, está... Tiene mucho, yo no sé, algo me decían, ten, tiene 76.000 kilómetros, puede ser la bicicleta de Benzi... Si fuera así, es para el récord Guinness. Creo que se cambia cada, cada 10.000, mil. En el sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Cómo tendrá los patines, sí. ¿no? Y después, por sí. último, ¿cómo estamos con el tiempo? A ver. Eh, mal, pero no, mal. está bien. Pues no, no, una, una, no garrafa, una garrafa para la sea más votiva. Estamos pidiendo. <ríe> porque usted ¿sí calcule que de Lari se vio corriendo de Rosario? <ríe> con una antorcha. Diga si no podía conseguir fue acá. Bueno, pero él vino de Rosario. Se vino corriendo. <ríe> Épico. Sí, lo homenajearon cuando pasó por el CAR. <ríe> ¿Por el sí. CAR? Sí. Cuando digo CAR. Sí, muy bien. Bueno, eh, eh. le cantaron correr a esperanza de Diego Torre porque él decía que le quería que le ganas de fuego de salvo, uh -huh. No, ese escuché. Yo sé que es muy obvio, pero no. La verdad que no. sí, pero bueno, sí. no estaría mal. Y la parte que queremos también contar, no contada por ahí, que cuando estaba llegando Delari a la Vainado Puerto, uh -huh. eh, faltaba el discurso inaugural del intendente y Delari tuvo que quedarse haciendo tiempo en el parque municipal. No, dando Torre. vuelta. Sí, uh -huh. sí, sí. Venía de Rosario y. Pero más que no se la pagó. Se apagó después, a la semana se terminó el gas. Y entonces lo que dicen es que la llama dejó de, de funcionar por un tema de gas. Así que Santi Martea se comprometió a que, no falte, que nunca le falte gas a la llama Perdón, cautiva. pero yo... Yo pensaba que, era media, que era la que la llama agotiva era media algo místico. Que, se, no, que no parecía era la, de la, de la, la nada. nada. No, era, eh, yo, yo le, le pediría bastante... dos garrafas, porque veo cuando se ¿Sí? hace el... ¿Dos? Y sí, porque usted la tiene que llevar de y traerla. De 15, ¿no? Le sí, de 15, de 15, sí, sí. Una llamita, digamos. ¿no sí, cierto? sí, sí, tiene, tiene razón. Cosa sí. como, eh, simbólica, sí. por supuesto. Sí, sonó mucho cuando me enteré que era gas. Yo realmente pensé que era un fuego sagrado. Sí, sí, sí, sí, sí. Mano, sí, sí. ah, no, puede ser sagrado de gas. Pero, ¿por qué no? ¿Con el precio de la garrafa? Sí. Es casi. Casi Casi mágico, Casi es grande. Bueno, me contaba usted que está la. Posiblemente con el teléfono, con mucha frecuencia aquí en el, en el estudio, porque sí, está recibiendo mucho... Sí, sí, estoy cortando. Las... Sí, no, no, me doy cuenta que veo la luz que se enciende sí, y se apaga. Claro, ¿no? No, no, de que no me interrumpen. y avise a todo el mundo, no me llamen. Claro. Los lunes, a la tarde horario, que estoy sí, con sí, ver, sí pero viste que la gente no. Sí, nada. No, piensa no, no. Que uno, no. El albañil, te llamo albañil. Sí, sí. Estoy sí, al aire, no sabes que estoy saliendo no, al aire, aire, pero bueno. No. bueno. Eh, ya lo aprendí. Gracias, eh, gracias, Miguel. Muy bien. Y muy, los muy... patines de lo por hecho. Bueno, sí, sí, sí, está bien. ¿eh? No ¿Sí? ¿Qué sé yo? Me vengo en bici ahora más tranquilo. Eh, Vamos con ¿están nuestros compañeros de Noticias en HD? Ah, no. Bueno, entonces los estamos, eh, nos estamos despidiendo. Mire, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes Que ande vaya. muy bien. Y eh, nosotros nos reencontramos, si Dios quiere, mañana a las 20, aquí en Ver TV. Ya vieron las noticias en HD. Chau, hasta mañana. Una producción de Multimedio GS.